Otra información del caballero Carlos Silver Flaco, otra vez tiene seis familias. Villalona, este muchacho Carlos Silver, quillao con la gente del récord Guinness, señores. Oigan, y él ganó no, Flaco. Él ganó, no? ya que me confirme a ver si ganó. Yo no, el cantautor dominicano. Oye, el cantautor dominicano, Carlos Silva, denunció este martes que a pesar de haber alcanzado tres veces el récord, vamos a poner una imagen de ese caballero para que sepan de quién es que está hablando, el récord del artista en más horas en canto interrumpido, Guinness World Record, oye, Guinness World Record, no le ha emitido el certificado con el veredicto. Asegura que completó las 105 horas y 34 minutos corridos en cinco días. Y pese a haber cumplido todas las reglas, requisitos que seguía el multinacional que certifica los récords en todo el mundo, no le han dado respuesta. Cuestiona que en otros casos los resultados eran anunciados en 24 horas. Dejó a un lado la posibilidad de volver a intentar la hazaña, supuestamente por recomendación médica. Según un comunicado emitido por el cantante, la adjudicataria jueza de Guinness World Record, Susana Reyes, designada por dicha multinacional para certificar el tercer reto, informó en esa ocasión que entre los requisitos estaban que el artista hiciera una pausa de cinco segundos en cada canción y que tras una hora Cantando, tomar a cinco minutos de receso. Yo sabía. Yo sabía que eso no era de que pisado, que no puede nadie así pisado. No hay forma, no hay manera. Yo sabía que eso era con un recesito de cinco minutos. Usted podía sentarse, beber agua y seguir pisado. Bueno, mi hijo, Carlos sirve. nazaña logró y lo logró. ¿Tú te imaginas que ahorita no sé <risa> que no, no. sé? <risa> Él lo logró. Él lo logró, yo creo. Lo logró? No, sí, pero. El ¿Santiago lo logró, eh? Está en duda, está en duda, eh. No, yo, No, él lo logró. Él lo logró. Sí. porque sí, lo, eh, lo, los requisitos que están ahí, sí, él cumplió con eso. Por eso están, están de vacaciones, yo creo, que el o sea, que en y Están Están no, no, yo, yo creo que están, están en cuarentena, sí. <risa> Dios mío, que tener mala suerte. No, no, pero es un muchacho bueno, un cantautor. dominicano, debemos apoyarlo, sí, pero ya tienen que bajarle. Ya si él no lo logró ahora, ya, ya que suelte eso. Sí, sí. Que es uno que di que suelte, porque que no podemos estar... No, no ¿Eh? no. De nuevo, ¿tú, tú dices que lo puede hacer de nuevo. Pero, ¿Pero él lo logró. sí, pero él lo logró. Pero no le andaba. Si no le No lo ha logrado. Hasta que no lo Tú tienes que decirme si lo lograron o no. No, no, no. Él logró, ya hizo las 105 horas. 105 horas con los requisitos, 5 minutos de receso. Ya te lo recogí. ¿Y cuánto le dan a él por los recoginos? No, porque caen bien cuántos son como cuántos de pon los 58 que yo tengo tiempo no recibo dólares, yo no sé cuánto es sí, sí. Porque con, con eso 950, 2 millones 900 mil 58, 50 mil dólares son 2 millones cuántos de 2 millones 950. 2 millones 900 mil, son 3 millones eh, no, no, no no, cuente conmigo con eso, no, es no no va a brillar y tú qué conmigo. Es ¿Eh? ¿Cuál es la papa? De papa. <risa> no eres loco, yo no voy con eso con los recos. Señores, vamos a un marenguito navideño y retornamos para atrás. Un marenguito de Navidad para que la gente se, se ponga contenta ahora en Navidad.